Vamos a empezar a ver un tema que nosotros ahora lo aplicamos al estudio de, las, de la electrónica digital y de las técnicas digitales, pero que básicamente tiene que ver con la lógica proposicional, eh, la misma lógica proposicional que ustedes ya vieron en el en el curso de ingreso, en la matemática del curso de ingreso durante el principio a principio de año en este cuatrimestre, en este mismo cuatrimestre los que lo hicieron en este cuatrimestre, los que hayan hecho el curso de ingreso en un cuatrimestre anterior, esto en matemática también lo vieron, y también lo vamos a empezar a usar, eh, o lo vamos a usar, o se usa mucho, en el estudio de las técnicas digitales, y tiene mucho, es muy, muy, muy parecido a algo que ustedes también utilizan, es más, es más, como digamos, más border verlo, aunque es prácticamente lo mismo, de hecho es exactamente lo mismo, que tiene que ver con la teoría de conjuntos que ustedes están viendo, han visto o verán en algún momento también de este cuatrimestre, si es ya están haciendo, de álgebra en matemática. Básicamente los tres temas son lo mismo, es decir, eh, la lógica proposicional, el álgebra de Boole y, el, y la teoría de conjuntos, o la, la operatoria de la teoría de conjuntos, mejor dicho, el álgebra de conjuntos, eh, tienen que ver con las mismas cosas, es decir, generan los mismos resultados, vistos desde distintos ángulos pero básicamente generando los mismos resultados. Bien, el álgebra de Bull se llama así básicamente porque fue desarrollada por un tal George Bull, que era un matemático eh, irlandés, y que formula proposiciones con símbolos parecidos a los que usa la matemática tradicional, es decir, el álgebra tradicional. El álgebra Booleana tiene sumas, tiene productos, tiene diferencias, así como eh, este, la lógica proposicional tiene conjunciones, disyunciones, y demás, y así como la teoría de conjuntos tiene uniones e intersecciones. Pero básicamente por ahí viene la cosa, es decir, es, un, es una manera más de ir viendo este, prácticamente los mismos temas. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista de, del álgebra? ¿El álgebra Booleana desde nuestro punto de vista electrónico y digital fundamentalmente? Bueno, básicamente porque el álgebra de Boole es una álgebra binaria, es una álgebra como la de la lógica proposicional, que permite dos estados, pura y exclusivamente. Ustedes ya vieron en el álgebra, en el álgebra que vieron en el curso de ingreso, es decir, en la, en la parte de lógica proposicional, ustedes ya vieron que la lógica tiene dos estados posibles, es decir, o una proposición es verdadera o es falsa, y lo mismo pasa acá, es decir, una eh, función descrita en álgebra de Boole puede tener dos resultados posibles, un 0 o un 1 Después la lógica, un segundito que hay alguien sumándose, y sí, lo tengo que habilitar, ahí está. Después la lógica eh, determinará si el cero pertenece al verdadero o el cero pertenece al falso, y si el uno pertenece al verdadero o pertenece al falso. A nosotros desde el punto de vista electrónico de la cosa, no nos importa, ¿no? saber que, de hecho ya lo vimos, ¿no? ya tuvimos la oportunidad de encender, eh, por ejemplo, LEDs, que fue básicamente lo que encendimos durante todo el curso de la materia, con ceros o con unos, es decir, no, a nosotros no nos cambia nada prender o poner un uno o poner un cero para encender o apagar un determinado equipo o un determinado dispositivo como un LED, o reconocer la presión de una tecla por cero o por uno, ¿sí? no nos cambia absolutamente nada, podemos usar cualquiera de los dos métodos. El álgebra de Boole va un poco más allá, está pensada eh, este, también en estos dos estados sin darle una, eh, una lógica al, al estado, es decir, esto es como en la matemática tradicional o como en el álgebra tradicional, a Boole nunca le importó si el cero era falso y el uno verdadero o al revés, a él le importaba que los resultados podían ser cero o uno. Y siempre dentro del álgebra Booleana existen solo dos valores posibles, que son el 0 y el 1, y los resultados de la lógica booleana son siempre ceros o 1, como en el mismo caso de eh, este, la lógica proposicional que ustedes vieron en, eh, como les decía recién, el curso de ingreso. Bien, eh, tiene... En principio vamos a ver de qué se trata, cuáles son los distintos operadores, cuáles son los componentes electrónicos que cumplen con esos operadores, hay componentes electrónicos que cumplen con esos operadores, y luego los vamos a empezar a combinar para poder armar distintas secuencias, distintas combinaciones, no secuencias, la electrónica secuencial es otra cosa, Hablaba para, para digamos, mostrar distintas combinaciones que nos pueden dar distintos resultados. Y resulta muy interesante porque los operadores lógicos que ustedes usan dentro de, la, de las tomas de decisiones, dentro de cualquier programa, una de las primeras cosas que aprendes cuando aprendes a programar es a tomar una decisión, ¿sí? el, el IF en cualquier lenguaje de programación, creo que te lo enseñan en la clase 0, para no decirte antes de la clase 0. Entonces es muy interesante porque la combinación de distintas eh, de distintas proposiciones, como vieron, en la lógica proposicional, o como vamos a ver acá, las pueden aplicar también en el curso de la programación, no solamente este, llevar a electrónica. Así que es un tema interesante, posiblemente no lo vuelvan a ver en su vida, posiblemente tengan que lidiar con ello eh, durante mucho tiempo. Yo la verdad es que en mi vida como electrónico usé esto bastante, como como digamos mi vida profesional como ingeniero, pero, pero a nivel electrónico lo usé bastante, y en la vida profesional de programador, de la que no soy un experto, pero programé más de una vez, bastante, a nivel laboral más de una vez, también lo he usado para simplificar tomas de decisiones y demás. Dicho sea esto, ¿alguna pregunta? Todavía no dije nada, así que supongo que muchas preguntas no debe haber. Estoy hablando, este... nada, profe, bueno, perfecto, me imaginaba, lógico, este, porque todavía no, hay, no dije demasiado, así que vamos a empezar a hablar del tema. Eh, acá hay un poco lo, lo primero que dice la primera diapositiva es eh, básicamente lo que yo ya conté, ¿no? Tiene la particularidad de que es aplicable al diseño de sistemas digitales, se basa en estas tres operaciones que vamos a ver primero y después en algunas otras que se derivan. Tiene algunas, eh, la, el álgebra de Bull genera algunas operaciones que no figuran en la lógica proposicional y viceversa. Por ejemplo, el entonces, seguro recuerdan el entonces, no tiene una. Este, una comparación dentro del álgebra de Boole. ¿sí? No existe la compuerta, o no existe la operación entonces en el álgebra de Boole. Hay que combinarla para poder lograr un entonces. ¿Se acuerdan de la proposición? o de la? Sí, se la tienen que acordar, tampoco hace tanto tiempo que pasó, así que se la tienen que acordar. Bueno, el entonces no existe dentro del álgebra Booleana y hay que generarlo, yo tendría que, digamos que armar con eh, alguna combinación de circuitos. Bien. Eh, les decía, esto, esto mismo, esta, esta, esto que acabamos de mostrar, es que tienen una comparación estrecha para no decir que son los mismos que lo de la lógica proposicional, y que existen componentes electrónicos que se llaman compuertas, ¿sí? gates, el nombre en inglés es gates, pero se las, se las conoce en español como compuertas, que cumplen con las tablas de verdad de funciones booleanas, que a su vez son las mismas tablas de verdad de las eh, de, las, de los operadores de la lógica proposicional ¿sí? eh, y bueno, como dice también un poquito más abajo, es el principio de funcionamiento de cualquier computadora después vamos a probar un ejercicio que es de, eh, de hacer un sumador de bits en algún momento, no sé si lo vamos a hacer hoy, pero si no lo haremos la próxima después del recuperatorio un, un sumador es decir, cómo se hace un sumador con compuertas porque el circuito sumador es el circuito básico que tuvo el primer microprocesador. Lo único que sabía hacer un microprocesador en el principio de la era electrónica digital era eso, sumar y ordenar. ¿Sí? Sabía contar y contar es sumar de a uno y sabía hacer sumas pura y exclusivamente. Y después tomar algunas decisiones por comparación también con compuertas de este estilo. Así que, eh, bueno, se puede empezar a trabajar un poco en esto, y es, eh, es una, una forma interesante de mostrar por qué funcionan como funcionan las cosas, para aquellos que tengan las dudas, eh, este, puede resultar interesante. Bien, seguimos. La primera de todas las operaciones es eh, la operación NOT, es el único operador unario que tiene el, la lógica booleana también es el único operador unario que tiene el... el la lógica proposicional, ¿sí? Y unario quiere decir que tiene un solo un solo operando, ¿sí? Es decir, que tiene un solo operando de entrada y un solo operando de salida. Eso significa que es que sea un ario. Eh, es la negación de la, de la lógica proposicional y en el campo de la electrónica y de la programación se la conoce como la inversión de bit o también como la complementación en el campo binario, ¿sí? O negación, complementación, inversión, bueno, son todos distintos nombres que se le dan a la, este, a la operación booleana NOT. Convierte un valor verdadero en un valor falso y un valor falso en un valor verdadero, eso lo saben de la lógica proposicional, o sea, convierte un 0 y un 1, o un 1 en un 0. Volviendo al estado aquel de las cosas en las que en el álgebra booleana los estados posibles son, vamos a agarrar el puntero, 0 y 1, o 1 y 0, sin importar cuál de estos dos representa un verdadero y cuál de los dos representa un falso. Eso ya es más parte de la programación, es decir, ¿cuál, cuál es el true y cuál es el false? Es una cuestión de la programación, no de del álgebra booleana. ¿sí? Bien, seguimos. Y en electrónica se puede convertir un nivel de tensión alto en un nivel de tensión bajo y viceversa, ¿sí? Eh, y también dentro del álgebra booleana suelen eh, utilizarse esta simbología o esta simbología para representar la negación o la inversión o el NOT. ¿sí? Esto que en realidad en matemática pura es complemento, esa rayita que está puesta ahí arriba, ¿sí? eh, en la matemática pura es complemento, en el álgebra en el booleana como es binaria, recu recuerden que el complemento era todo lo que le faltaba a un número para llegar al último número de la base, ¿sí? y en el álgebra booleana el último número de la base es 1, entonces, si estamos en un 1, nos falta un 0 para llegar al 1, y si estamos en un 0, nos falta un 1 para llegar a un 1, entonces el complemento es cambiar el estado, así de simple, en el álgebra booleana o en el álgebra binaria. Eh, y este símbolo, en realidad, es medio antiguo para la negación, viene de, de que no tiene sentido usar el menos, porque el menos es, es una resta, y acá no, no estamos hablando de resta, sino de, de inversión de valores, o de negación de valores. Eh, y viene de la vieja bibliografía en la que los libros no tenían la capacidad de escribir esta rayita arriba, arriba de la A o arriba de la variable. Algo que no estoy diciendo todavía, pero que vamos a empezar a ver durante toda la clase de hoy, es que en lógica booleana a las variables se las suele denotar con letras de imprenta mayúscula, como están viendo acá. ¿Sí? ¿Qué es esta variable? Bueno, esta variable es una proposición lógica o esta variable es una decisión. ¿Sí? X es mayor que 4. A podría ser, por ejemplo, X es mayor que 4. Todo eso puede ser verdadero o falso, igual que en lógica proposicional. ¿Se acuerdan que en la lógica proposicional las proposiciones este, se ponían con letras de imprenta minúscula? Bueno, acá las variables se las utiliza con letra de imprenta mayúscula. En general, en la lógica proposicional. Y el símbolo lógico o el símbolo electrónico que se utiliza para la negación o para la compuerta NOT, o para el gate, not, es ese que ven ahí, ese triangulito que ven ahí, donde este lado representa la entrada y este otro lado que está acá representa la salida. ¿sí? Y en realidad, quien representa el cambio de estado, quien representa la negación, es este circulito que está acá en la compuerta. Existe el mismo elemento en la electrónica, o sea, el triángulo solo, sin negación, y se llama buffer. O sea, este que es un NOT, es una compuerta que se la llama NOT, cumple con la negación o cumple con el NOT del álgebra booleana. Y significa que si yo acá le pongo un 1, acá tengo un 0. Y si acá le pongo un 0, acá tengo un 1. ¿Estamos de acuerdo? Así de corta. ¿Por qué se lo utiliza? Bueno, vas en, en, en varias oportunidades es desde gran utilidad y lo iremos viendo de a poquito. Y también existe el, un componente que, no, que se llama buffer, o que se le da el nombre de buffer, que es exactamente igual a este, pero sin negar. Es decir, le pones un 0 y sale un 0, le pones un 1 y sale un 1. ¿sí? También en su momento veremos para qué. Tiene que ver con tiempos, o tiene que ver con capacidades de corriente y demás. ¿sí? Básicamente para eso se lo usa. Tiene una tabla de verdad muy sencilla. En la entrada, si le pones un 0, a la salida obtenés un 1, y en la entrada pones un 1, a la salida obtenés un 0. Si el 0 y el 1 es un 0 volt, un 5 volt, un 20 volt, o lo que fuera, eso ya va a depender de la tecnología con la que están con, eh, fabricadas las compuertas. En electrónica hay muchas tecnologías distintas para fabricar el mismo, eh, el mismo tipo de componente. Y cada una de esas tecnologías funciona con distintas eh, variables, no variables, magnitudes, o con distintos valores numéricos para las mismas magnitudes. Por ejemplo, hay una tecnología muy conocida en, en lógica de compuertas que se llama TTL, no viene al caso que es TTL, pero en la que el 0 es un 0 volt y el 1 es un 5 volt. Entonces, si yo le pongo un 0, de acá saca un 5, si yo le pongo un 5, de acá saca un 0, en volt. De hecho, de ahí viene la idea de que Arduino se lo alimenta con 5 volt y al 1 le pone 5 volt y al 0 le pone 0 volt. Hay otras tecnologías, que son las tecnologías tipo MOS, de las cuales hay NMOS, PMOS, MMOS, CMOS, un montón de tecnologías distintas, no voy a dar explicación de, de la tecnología MOS ahora, no viene al caso, en la que el 0 y el 1 representan distintos valores de tensión. Tiene que ver con cuestiones como la, la velocidad máxima a la que se puede trabajar, la potencia que disipan, y un montón de situaciones más que nosotros ahora prácticamente no nos importan. Lo que sí es importante es ponerse de acuerdo con qué tecnología vas a usar. Es decir, cuando vos vas a la casa electrónica a comprarte una compuerta NOT, es importante saber qué tecnología vas a comprar, porque después cuando vos quieras que esta compuerta se comporte de determinada forma, vas a tener que ponerle los niveles de tensión que esa compuerta está esperando. Bien. Bueno, y ahí hay un este, en un integradito, ese puse ese porque ese es básicamente el que tiene. El que tiene Tinkercad, ¿sí? Esa es la ubicación de los pines en el Tinkercad. Esto es un integradito de 14 pines, ¿sí? Y ese integradito de 14 pines tiene 6 compuertas NOT dentro de sus 14 pines. ¿Estamos de acuerdo? Eh, se lo alimenta con 5 volts, el positivo, es decir, los, la alimentación va en este, y GND, como todos sabemos, es el 0. ¿Está bien? Y, bueno, funciona de la siguiente manera, ¿no? Si yo acá pongo un 1, un acá va a sacar un 0, y así para cualquiera de todos los demás. ¿Está bien? bien, puse ahí una imagen como para que vean cómo, cómo existe, así viene, esto se consigue, se vende. Hoy es cierto que este tipo de componentes es bastante poco frecuente que la gente los compre, porque hay un momento de la electrónica donde eh, los microcontroladores y los procesadores y demás se tornan mucho más económicos que estos componentes, y entonces por programa se pueden hacer cosas mucho más interesantes, o más rápido, o más inteligentes, que las que puede hacer una compuerta, eh, y entonces prácticamente esto eh, no, tiene, no tiene sentido más que la cuestión de entender el funcionamiento y de entender por qué puedo eh, hacer determinadas cosas, o por qué no puedo hacer determinadas cosas en electrónica, que también iremos viendo si nos lo permite el tiempo, ¿no? pero a lo que quiero llegar es, nosotros seguramente la clase que viene les voy a contar conceptualmente cómo funciona un sumador de bits, ¿no? Un circuito electrónico que tenga la capacidad de sumar dos números de 4 bits. Y cuando terminemos de hacer eso, van a ver la cantidad de compuertas que necesitamos para poder hacer eso. Y cuando eh, si alguno de nosotros se nos ocurriera la idea de, de fabricar un sumador de 4 bits para sumar. Cuando digo un sumador de 4 bits, quiero decir dos números de 4 bits. Sería dos números entre el 0 y el 15, llevándolo a decimal, ¿no es cierto? Es decir, a eso me refiero con sumadores de 4 bits. Si yo quisiera ir a comprar los componentes electrónicos para armar ese sumador de 4 bits, lo más probable es que me convenga comprarme una calculadora y me suma cualquier cosa, no dos números de 4 bits. O comprarme un micrito como el de Arduino si es para un circuito electrónico. Sí, sí, hay que usar bastante más compuertas. Ya lo vamos a ver. El sumador... Un sumador básico lleva dos compuertas de un bit, pero eso no te suma el, el acarreo. ¿Se acuerdan de la suma binaria? Que tenés que sumar los dos, los dos operandos más el acarreo. Para sumar también el acarreo hay que poner otras cosas, entonces ya las compuertas se van complicando, ¿sí? Y, y el problema de la electrónica, lo que digo es que, desde el punto de vista del costo de la electrónica, del costo económico, fabricar este integrado consume los mismos recursos que fabricar un microprocesador como el que un microcontrolador como el que tiene el de Arduino. Adentro, el, el, voy a volver a la, a la diapo, digamos, a, a este. ¿Sí? Esto es un microprocesador, en el, en el Arduino de verdad, de real, el microprocesador es este chip. Fabricar este chip cuesta exactamente la misma cantidad de plata que fabricar el chip de este que está acá. Entonces este ya se puso obsoleto, ¿se entiende? Porque agarro... ¿Por qué? Y porque me conviene más comprarme este y hacer una línea de programación que niegue una variable. Y ya tengo un, una compuerta NOT, y tengo un montón de otras cosas más, por la misma plata. ¿Se entiende por qué se puso obsoleto lo otro? Es, ese es básicamente el tema. Excepto en algunas situaciones en las que, por alguna razón, puede llegar a ser necesario, est estos integrados eh, no solo cambian el estado de 1 a 0 y de 0 a 1, sino que además, por ejemplo, puede ser que, con muy poco consumo de energía en la entrada, puedan manejar mucho consumo de corriente a la salida. Entonces a vos te sirve porque con esto podés manejar una tira de LEDs para prenderlos todos juntos, más allá de la función lógica de cambiar de estado. ¿sí? Supónganse que las, la, eh, las, los pines de salida, es decir, los, todos los, los pares acá, ¿no? el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, supónganse que esos pines tuviesen la capacidad de manejar 10 LED cada uno. El Arduino no puedo conectarle 10 LED a cada pin, Entonces, me compro un Arduino, me compro uno de estos, le pongo un 0 por acá, y acá tengo un 1 que prende 10 LED. ¿Me expliqué? Entonces, para eso tienen aplicación y uso este tipo de componentes. Bien. Existe, se usa, se usaba mucho más de lo que se usa ahora de manera discreta, porque los microprocesadores, es decir, ese chip que les acabo de mostrar en el, en el render de la placa de Arduino, sigue teniendo un montón de negadores adentro. Es decir, de estas compuertitas, adentro del Arduino hay un montón. Hay miles construidas ahí adentro. Lo que no se vende es un integrado que haga solo esto. No que el, el negador no sirve más para nada. No sé si se entiende la idea de lo que digo. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante saber de la existencia de esto. ¿Sí? Básicamente, cuando vos a un Arduino le pones un, un, eh, una variable igual a la negación de otra variable... Lo que va a hacer el Arduino es agarrar esa ese registro donde tiene que almacenarla esa variable y hacerla pasar por un montón de estos, dependiendo de la cantidad de bits que tenga el Arduino, para convertirla. Así de simple. Porque no tiene otra manera de hacerlo. Electrónicamente, cuando vos querés negar una variable, no te queda más remedio que usar esto. ¿Sí? Bien. Seguimos. Operación OR. La OR, imagino que todo el mundo la conoce, porque la OR no es ni más ni menos que la misma OR este, del, del operador lógico de la, del IF de C o de JavaScript, y sé que con los dos ya han trabajado en su momento y, y que lo van a seguir usando de por vida, pero básicamente es un, operas, un operador binario que espera como mínimo que algunas de sus dos entradas sea uno para convertirse en uno a la salida. para convertirse en un 1 a la salida. ¿sí? Que sea un operador binario implica que necesita de dos operandos de entrada para tener un operador a la salida, ¿sí? para tener una, un valor a la salida. Eh, en el campo de la lógica proposicional, como bien dice ahí, es la disyunción y la OR, en particular la OR a secas, la compuerta OR a secas de la electrónica eh, digital, es la disyunción inclusiva, ¿se acuerdan que existen dos disyunciones? La inclusiva y la exclusiva, bueno, eh, como vamos a ver eh, un poco más adelante acá, también está la, la OR exclusiva, o la EXOR, o la ex EXCLUSIVE OR, exacto, exactamente, ahí la xor, que es la disyunción exclusiva de la lógica proposicional de compuertas. ¿Sí? En el campo de la electrónica, entonces, además, es la suma lógica entre dos bits. Ojo, porque esta suma lógica es una suma booleana, es decir, es una or más que una suma. Se la llama, su, eh, se la llama suma lógica, pero en el álgebra booleana, uno más uno no es 2 o no es uno cero, como sería en el álgebra binaria tradicional, sino que uno más uno es 1. Porque esto es una, si bien es una álgebra, en realidad es una forma de expresar la operación OR. Es decir, la OR en booleano se escribe con el elemento suma. Pero el resultado de A OR B, o de A más B booleano, no es el mismo resultado que el de 1 más 1 en binario. Si ustedes recuerdan, de la suma binaria, 1 más 1 da como resultado... 0, y con un 1 de acarreo, es decir, 1 más 1 da 2. uno era un 0, y el, el otro 1, el que se pasa de la base hacia el próximo bit, es el acarreo de la línea que sigue, o de la que, o de la que viene atrás. Acá no, acá no existe el acarreo. Si yo quiero hacer la suma de 2 bits, no puedo usar esta compuerta, porque si mis 2 bits valen 1, ¿sí? esto me va, a, me va a poner un 1 a la salida, y eso en una suma binaria está mal. O sea, que la OR, así como está, le decimos suma, pero no suma. ¿Está bien? Hace la OR. Esto es la disyunción inclusiva dentro de la este, lógica proposicional. Es exactamente lo mismo. Y ese dibujito en naranja que ven ahí a izquierda en el, en el monitor, es el símbolo lógico de la compuerta OR. ¿Sí? donde del, de, del lado izquierdo figuran las entradas y del lado derecho la salida. En general, las compuertas tienen una salida única. ¿sí? Existen algunas compuertas que tienen la salida y la salida complementada o la salida negada, o que tienen una salida más, pero básicamente esas se fabrican dentro de integrados, ¿no? No, no se consiguen digamos, para comprarlas este, de manera discreta, es decir, comprarlas sueltas, por decir de una manera, de alguna forma, y este, lo que sí sucede es que existen compuertas que tienen más de entradas. Es decir, existen compuertas que tienen 3, 4 o hasta 8 entradas. Entonces yo puedo hacer una OR de ocho variables distintas y que cualquiera de esas ocho variables distintas que se pone en 1 me genere un 1 a la salida. Es decir, una tabla de verdad un poco o bastante más amplia que esta que está acá. ¿sí? De hecho, en el campus, ahora se los voy a mostrar... En un segundo, también subí una cuestión que si alguno tiene, alguna vez le picó, le pica o le cree que le va a picar el bichito de la electrónica, por supuesto pueden consultarme, ¿sí? esa es un poco la idea, pero, a ver, lo estoy buscando yo, en mi... se llama eh, libro, de, hoja de datos, libro de datos o hoja de datos, que es la traducción más literal, de bolsillo, y en realidad es un libro de Texas Instruments que tiene, como ven acá, 794 páginas, así que muy de bolsillo no es, pero eh, hay un montón de componentes con circuitos interesantes, lógicos, ¿sí? algunos quizás les despierta el bicho en algún momento, bueno, se pueden poner a mirar, pero acá está donde la parte donde, donde yo quería ir, al pin assignments, es decir, a la asignación de pines de los integrados, y acá aparecen las fotitos que yo usé, ¿sí?, ¿ven? Esto es una, un integradito con una compuerta NAND, tiene una sola. Esto tiene algunas cosas medio así locas, o raras, ¿no? Tienen alguna, en realidad son algunas compuertas con algunas formas particulares para aplicaciones particulares. Son integraditos de una compuerta, muy interesantes, útiles en muchas oportunidades. Y más luego hay otras aplicaciones distintas y demás. Bueno, eso ya está. Y a, llegué a ese a ese sheet porque ahí van a encontrar que hay eh, circuitos integrados con compuertas que tienen más de dos entradas, vamos a, a ver, déjenme boolear alguna, eso, acá está, el 74, traen. ah, bueno, esta es una NAND, para el caso es lo mismo, es una compuerta NAND de ocho entradas, para el caso es lo mismo, tiene otra funcionalidad distinta, no es, no es lo mismo, pero, lo que. ahora les voy a, después voy a explicar lo que es la NAND, pero eh, este, ven que existen componentes electrónicos que tienen más de dos entradas, y operan con todas las que... sigamos. Bueno, eh, ahí está eh, lo mismo que les acabo de mostrar de un estándar de eh, cuatro entradas, ¿sí? Es una entrada, eh, perdón, de cuatro compuertas OR de dos entradas. Luego viene la compuerta AND, y la compuerta AND es eh, la conjunción, es lo mismo que la AND en, en programación, o, o la... Eh, se me fue el nombre en teoría de conjuntos, la intersección en teoría de conjuntos, eh, y básicamente es un operador que se pone en uno, o pone un 1 en la salida, cuando todas sus, entra sus entradas son uno, y pone un 0 a su salida en cualquier otro caso. O sea, es la conjunción de la lógica proposicional. ¿sí? La única particularidad de la lógica proposicional es que, esto pasa en todas las proposiciones o todas las formas proposicionales, es que siempre están pensadas de manera binaria, en o sea, la, la conjunción de tres elementos no está pensada como tal en la lógica proposicional, sino que es la conjunción de dos y luego la conjunción de una tercera. Bueno, en electrónica eso es un poco más amplio y, es, y se puede, digamos, pensar en una AND de 4, 8, 16, 24 entradas. No existe físicamente, no tiene sentido, sería carísimo pero se podría llegar a pensar lo mismo que para las OR. Y en el campo de la electrónica y la programación es el producto lógico. ¿sí? Acá sí se da el caso de que la AND tiene exactamente este, la misma forma que el producto, Si los dos son cero, o cualquiera de los dos es cero, el resultado va a ser un cero, y para que el resultado final sea un 1, ambos tienen que ser un 1. Eh, bueno, ahí, hay un, ahí está un poco más otra vez siempre digo las cosas antes de que aparezcan en la diapositiva, este, existen compuertas de múltiples entradas con la función AND. ¿sí? Ahí está la tabla de verdad de la función AND. Si cualquiera de las dos entradas tiene un 0 en su entrada, el resultado de la salida es un 0. y para que el resultado de la salida sea un 1, las dos tienen que ser un 1. Y bueno, ahí está el dibujito de la compuerta. Esa compuerta es la compuerta AND básica de dos entradas. ¿Sí? Nuevamente, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que esto ponga un 5 bola a la salida, o un 1 a la salida? Que haya un cero, un 0 1 acá y un 1 acá. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Se entiende claro, ¿no? Ok. Bien. Bueno, lo mismo para cerrar el temita este de las compuertas, o por lo menos de las tres compuertas y operaciones básicas, o, eh, NOT, OR y AND, ahí hay un dibujo de una hoja de datos de este, una, una compuerta AND cuádruple, o mejor dicho, un integrado de cuatro compuertas AND de dos entradas la hora exclusiva o EXOR ¿sí? eh, es lo que en lógica proposicional ustedes vieron como la disyunción exclusiva y bueno, en la crónica y en la eh, en la programación es la suma lógica exclusiva algunos lenguajes tienen la posibilidad de, de comparar mediante XOR, no sé si todos, pero la, hay muchos que, que tienen el operador binario exclusive OR, eh, para comparar dos, eh, dos decisiones, o, o mejor dicho, para tomar una decisión por verdadero o por falso, en función de, de la tabla de verdad de un XOR. En el álgebra booleana el símbolo, por eso me apareció antes, y el próximo va a ser en la tabla de verdad, eh, eh, se usa el más Decía que se usa el más rodeado por un círculo, ese es el símbolo que se usa para la hora exclusiva en, la, en el álgebra booleana, y la tabla de verdad de la hora exclusiva es esa que se ve ahí, ¿sí? es la misma que la que ustedes ya conocen de la lógica proposicional, o, o mejor dicho, de la disjunción o disyunción exclusiva, y es aquella que solo es uno cuando uno solo de los dos componentes es este o de las dos entradas es 1. ¿sí? Justamente como no está definido en el caso de las EXOR para más de dos entradas cómo funcionaría, no existen el EXOR de más de dos entradas. Habría que componerla para ver de qué se trata y cómo funciona. Se podría hacer como ejercicio bastante interesante para ver qué resultado da. Bien, ¿qué hace la EXOR? La EXOR, si los dos son iguales, devuelve un 0, Si los dos son distintos, devuelve un 1. Una O, otra vez, me, me trabé, una O exclusivamente, tiene que ser una O, la otra, exclusivamente, sin incluir el caso de las dos. Lo mismo que ya vieron en Lógica Proposicional. Y la comportita es muy parecida a la de la OR tradicional, pero con esa eh, línea curva atrás, esta que está acá. ¿sí? ¿Recuerdan? La de la OR era esta misma, pero sin esta línea atrás. Bueno, esto es la xor o Exclusive OR, ¿Sí? o ningún otro nombre. O la OR exclusiva en español, que es bastante menos frecuente que EXOR. Si ¿Sí? EXOR es el EXOR acá, así es una OR mutante. Eh, bueno, es un chiste muy malo, pero esa EXOR es una exclusive OR. Bien. Ahora sí. Decía que existen tres compuertas. Estas no tienen la, digamos, la eh, eh, la forma proposicional correspondiente en, en la lógica proposicional, básicamente porque son la negación o la complementación de las tres básicas, o de las cuatro básicas que hemos visto. Lo que, lo que quiero decir con esto es que la, existen algunas compuertas, o existe una compuerta recontrautilizada, diría la compuerta más utilizada de todas, que se llama compuerta NAND, y el NAND viene de NOT AND, entonces, ¿qué es lo que se hace? Hace una compuerta NAND, hace exactamente lo mismo que una compuerta AND, pero todo invertido. Si recuerdan la AND, esto era un 0, esto era un 0, esto era un 0 y esto era un 1. Entonces, la NAND agarra una AND y le invierte. ¿Sí? ¿Y el simbolito cómo es? Y bueno, como se le imaginan, es el simbolito de una AND con el circulito adelante que, adelante que implica la negación. Es bastante común, creo que ya lo dije, pero es bastante común en la electrónica, eh, eh, perdón, en la electrónica combinacional, en la, en la electrónica digital, utilizar el circulito para identificar en la electrónica digital variables negadas. ¿sí? O sea, hasta acá termina la AND, acá la niega y la convierte en una NAND. ¿Sí? Es muy útil, es una compuerta muy útil, eh, porque se puede demostrar que cualquier circuito digital, sin importar cuál sea la lógica que sigue, se puede fabricar exclusivamente con compuertas NAND. Esto lo vamos a ver. ¿sí? Es decir, yo puedo fabricar, nosotros una de las cosas que vamos a ver luego de esto que vamos a ver hoy, o mejor dicho, luego de la aplicación de compuertas, es decir, bueno, yo tengo un problema real que me lo determina una determinada tabla de verdad, sí de varias variables de entrada, que yo quiero que suceda algo a la salida con varias variables de entrada. Eso, o bien se puede programar, o bien se puede armar con hardware, que es lo que, a lo que apunta la lógica proposicional, eh, perdón, la lógica combinacional de la electrónica, eh, esto de lo que estamos hablando ahora, pero podría usar una combinación de distintos tipos de compuertas para eso, es decir, compuertas AND, compuertas OR, compuertas NOR, compuertas XOR y demás. Bueno, también se puede demostrar que se puede usar exclusivamente con puertas NAND y con este tipo de compuertas, cosa exportar eh, la, la lógica que tengo que aplicar. Por supuesto conectadas de distinta manera, no, no es que puedo conectar cualquier cosa de cualquier manera y el circuito va a salir funcionando como yo lo deseo, obviamente eso no tiene sentido. Pero quizás lo lo que lo importante o, lo, o lo, lo valioso de este tipo de compuertas es que cualquier circuito lógico o cualquier función lógica se puede fabricar exclusivamente con compuertas de ese tipo, de este tipo, es decir, con compuertas NAND Veremos cómo en el momento que hablemos de los mapas de Carnot, que no va a ser hoy ni la clase que viene, sino la próxima. Bien. Luego viene la compuerta NOR. La compuerta NOR es una compuerta OR invertida o complementada o negada. O sea, una compuerta NOT OR. Es el mismo caso que el de la NAND, para la AND, pero aplicada a la OR. O sea que la compuerta NOR tiene esa expresión que está ahí. Si recuerdan, la OR solo era cero, ¿sí? Acá. Solo era 0 cuando los dos eran cero y en todos los otros casos eran 1 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la NOR es exactamente al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, el simbolito de la NOR es como el de la OR, pero con la... Con el negador adelante o atrás, depende de qué lado la miren. ¿sí? El negador, lo importante es que es a la salida. ¿sí? El negador de la OR es a la salida. La NOR no niega las entradas, sino que niega la salida. Así como la, la NAND no niega las entradas, sino que niega las salidas. Después, si tienen un ratito de tiempo, se pueden poner a pensar qué pasa si niego las entradas en lugar de entregar las salidas. O lo podemos practicar como ejercicio, que también es bastante interesante. Bien. Y por último existe una compuerta que es la XNOR, que no es ni más ni menos que la XOR negada, ¿sí? Bastante poco frecuente, yo creo que en mis años de electrónico jamás este, utilicé una compuerta XNOR, todas las demás sí, en algún caso, una vez para algo las habré usado, hasta que me puse fanático de los microprocesadores y dejé de utilizar este tipo de cosas, porque la electrónica me llevó a eso, pero, eh, en, nada, bueno, existía, existe, y ahí está. ¿sí? De hecho es bastante poco probable que si salen a recorrer negocios de electrónica consigan con puertas Exnor eh, en el mercado local. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, <coughs> todo esto sirve para armar circuitos de ese tipo. ¿sí? La lógica combinacional es eso. ¿Sí? Esto es un circuito que tiene cinco entradas, una, dos, tres, cuatro, cinco entradas, y de esas cinco entradas obtiene una salida. Estas entradas son lo mismo que para nosotros dentro del Arduino son las entradas, es decir, son estados de alguna situación del mundo exterior. Esto puede ser una puerta abierta y o cerrada, esto puede ser una luz encendida o apagada, no sé, no importa qué ahora, un motor encendido o apagado, una temperatura que se fue de rango que no, o no, un caudal, un volumen, una presión, un, lo que, una una magnitud que se les ocurra, traducida a una magnitud eléctrica, y todo esto es un circuito que se comporta según esa fórmula o, o esa función lógica que representa este circuito. ¿sí? Esto es un ejemplo cualquiera, digamos, un ejemplo digamos, cualquiera, quiero decir que lo agarré, lo dibujé, no está ni siquiera pensado, pero un poco una forma de cómo se podría representar una eh, función lógica eh, utilizando lógica combinacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay preguntas? Bien, les quiero mostrar algo. ¿Para qué puede llegar a servir el, este, la lógica proposicional? Como la lógica proposicional aplicada a la lógica booleana y la lógica booleana aplicada a la electrónica. Supongamos que yo quiero armar un circuito que me calcule la paridad impar de cuatro entradas, ¿sí? Lo que vimos de paridad, ¿se acuerdan? Obviamente, todos, seguramente, y si no se lo acuerdan, estamos en un problema serio. Digo, supongamos que yo quisiera, acabo de perder el, acá, eh, que yo quisiera eh, armarme un circuito que calcule la paridad impar en cuatro entradas de, este, de... Una, de una, no sé, de un circuito lógico cualquiera, ¿sí? Yo tengo cuatro entradas o cuatro variables y quiero calcular la paridad impar. ¿Está bien? Quiero calcular la, la paridad impar. Esto que está acá, que acaba de aparecer ahora, es la tabla de verdad de las 16 combinaciones posibles de las cuatro entradas. Si son cuatro entradas, hay 16 combinaciones posibles, 2 a la cuarta, eso lo sabemos todos, ¿sí? Y la Z en este caso en particular, es mi función de salida, va a ser un 1 cuando... Sí, si lo que yo estoy buscando es la paridad impar, esto va a ser un 1 cuando la cantidad de unos en las cuatro entradas sea par, o cero. Consideramos al cero como par. Si bien el cero no es par, lo consideramos como tal. Entonces, este bit de acá es el bit de paridad de estos cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, está claro, ¿verdad? Bueno, es muy simple. Bien, ¿y cómo lo armo? Bueno, para armarlo, lo que podría aplicar sí, es lo siguiente, es decir, bueno, A por B, por, ¿cuándo tiene que haber un 1? Tiene que haber un 1 cuando A, y B, y C, y d son cero. O tiene que haber un 1 cuando A y B son 0, y C es 1, y D es 1. ¿Me siguen? O sea, que todos estos 1 son O, porque o vale 1 acá, o vale 1 acá, o vale 1 acá, o vale 1 acá, o vale 1 acá, o vale 1 acá. O vale uno acá, o vale uno acá. Pero cada uno de estos 1 son una I. Ahí está la función Z que representa a esa tabla de verdad. Si recuerdan, esto está negado. ¿Se acuerdan? Esto es A negado. Por lo tanto, el primer renglón de mi tabla de verdad corresponde a ese primer elemento. Eso se llama forma canónica, ya cuando veamos la próxima eh, álgebra de Bull. Eh, perdón, mapas de Carnot, les voy a contar con un poco más de detalle esto, pero fíjense que este 1 aparece cuando A está negada. ¿Qué, qué hace este primer, este primer producto que está acá? Toma A, toma B, toma A y la niega. Toma B y la niega. Toma C y la niega, toma D y la niega. O sea, 0 y 0. Este 0 lo hace 1. Ese es este primer A negado. Voy a sacarle el verde que está arriba para que se vea mejor. Este 0 es el primer A que lo niego, lo convierto en 1. Este 0 lo convierto en 1. Este 0 lo convierto en 1. Este 0 lo convierto en 1. Este y estos 4 1 los paso por un AND y me da un 1 ahí. ¿Por qué hago todo este despelote? Y porque yo quiero que este 1, que es este 1, que ahora sí lo remarco, Represente que las cuatro variables de entrada están en cero. Para el segundo 1, este 1 que está acá, la primera tiene que estar en cero, la segunda tiene que estar en cero, la tercera tiene que estar en 1 y la cuarta tiene que estar en 1. O sea, eso. Para el tercer 1, este que está acá, la primera tiene que estar en cero, la segunda tiene que estar en 1, la tercera tiene que estar en cero, la cuarta tiene que estar en 1 ese. ¿Me siguen? Y así voy pasando por todos. Voy pasando por todos los estados. ¿Está bien? Y eso me devuelve ese circuito. Ese circuito que está ahí no es ni más ni menos que la representación de esta función lógica. O sea, estos cuatro son los cuatro, las cuatro variables. A, B, C y D. ¿Está bien? Lo único que, como yo ya sé que las voy a usar en su estado negado en algún caso y en su estado nativo en otro, directamente yo me genero mi variable y además la niego. ¿Para qué? Para no usar un montón de negadores, porque si no yo tendría que usar un montón de negadores cada vez que va apareciendo. Eh, ahora, eh, ahora, a ver, hay una pregunta ahí. Natalia Fernández dice, Profe, consulta, esta, ¿esas sumas que están igualadas a Z, siempre es así o están explicadas lo que está en el recuadro? No, en realidad las sumas es... Cada uno de los recuadros era una línea. ¿Sí? Digamos, este estos cuatro, esta combinación, A negado, B negado, C negado, D negado, es, la, es el primer renglón. Cuando se cumple todo esto, tengo este 1. Pero yo no necesito este 1 solo, porque yo necesito este 1, pero también quiero que se ponga en 1, si estos dos valen 0 y estos dos valen 1. Las sumas serían esta OR, la única OR, puse una sola OR de 8 entradas, agarré y puse, mirá, esto es esta, entrada, esta AND que está acá, toma A, la niega, toma B, la niega, toma C, la niega, toma D, la niega, y las cuatro negadas las paso por una AND. Acá voy a tener un 1 cuando estas cuatro estén en 0. Ese 1 viene hasta acá y se va a poner en 1 afuera, ¿Por qué? Y porque esto es una OR de cada uno de estos ocho. ¿Me siguieron? Bien, es decir, siempre una tabla de verdad, no, por nada, siempre una tabla de verdad es una suma de productos. Esto se llama suma de productos. Después vamos a ver que también se puede hacer con un producto de sumas. ¿sí? Esto justamente se llama suma de productos. Suma de productos de expresiones canónicas. ¿Por qué canónicas? Porque están todas. ¿Está bien? Después vamos a ver que puede haber expresiones más simples, donde algunas no importan. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a hacer reducciones de circuitos. Lo vamos a ver en un rato nada más. Pero esto es una expresión canónica porque cada uno de los productos tiene a todas las variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso la hace canónica. Y además es una suma de productos, está más que claro por qué, ¿no? Porque la expresión Z... Es, la es una expresión, de, es una gran suma de un montón de productos. La Z, con alguna pequeña operación matemática, que también vamos a ver en, algún momen en su momento, se la puede transformar en un producto de sumas, en vez de un lugar en vez de una suma de productos. Y también se puede, es perfectamente válido. ¿Cuál es la diferencia del producto de sumas? Que yo acá tendría un montón de OR y acá tendría una AND, desde el punto de vista lógico. O mejor dicho, más que lógico, electrónico. Lógicamente fue lo mismo por supuesto, el circuito y la expresión producto de sumas no va a ser la misma que la expresión suma de producto, es una expresión distinta. Lo importante es que son complementarias, es decir, que cualquiera de las dos se puede usar. Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Lo que vamos a empezar a ver ahora es la reducción de expresiones a soluciones más simples. ¿sí? Y acá es donde usamos el álgebra de Boole. Es decir, ¿cuál es el punto? El punto es que esto es una expresión bastante larga y bastante compleja. El álgebra de Boole busca, o tiene una forma, que es a donde vamos a apuntar, de reducir esta expresión a expresiones más chicas, con la aplicación de cosas como factor común, distribución, y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Y porque hacer una expresión más chica que funcione exactamente igual que esta, implicaría que lógicamente puedo hacer un circuito más simple. O sea, más rápido, más económico, menos complejo de armar. A eso es a lo que apunta la reducción de expresiones, expresiones más simples, a través del de álgebra de Boole. Es un poco más de lo que ustedes también han hecho en algún momento en eh, lógica proposicional, quizá sin darse cuenta. El álgebra booleana entonces tiene algunas reglas básicas. Una es la que les acabo de contar cuando les contaba de las compuertas. ¿sí? La suma. Sigue a la compuerta OR, no existe el acarreo, la suma no es una suma algebraica, sino que es una suma booleana, la suma hay que pensarla como una OR, lo digo y no me canso de repetirlo porque ustedes se cansan de equivocarse, ustedes como alumno, digamos, hablo del colectivo alumno, no, no ustedes, la, las personas a las que me estoy dirigiendo en este momento, pero en general, como los alumnos no se cansan de equivocarse y tratan a la suma lógica como si fuese una suma algebraica, en lugar de tratarla como una suma booleana, yo lo repito y este, alguna vez quizá tenemos la suerte de que no vuelva a pasar. Y el producto, sí, es un poco más simple, ¿sí? El producto, este, es el producto booleano y el producto algebraico binario es igual, tiene esa expresión que está ahí, ¿sí? y se deduce que la suma booleana y el producto booleano son respectivamente la OR y la AND, como bien dice la diapositiva y como se ve en las tablas de, de verdad de las dos compuertas, y como ustedes vienen viendo desde el principio de año en la lógica proposicional. Bien. El álgebra de Boole sigue algunas reglas y algunas propiedades que vamos a ir viendo durante la clase de hoy, y de las cuales después nos vamos a valer para... Eh, reducir expresiones a expresiones más simples la primera es conmutativa ¿sí? tanto la suma algebraica como el producto algebraico se pueden conmutar parece obvio pero hay que aclararlo ¿sí? no existen las ambigüedades en la matemática y en las obviedades por lo tanto hay que aclararlo A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A también en el álgebra de bull Es decir, que el álgebra de bull cumple con la propiedad conmutativa. También, insisto, parece obvio, cumple con la asociativa. Sí, Ahí están las expresiones asociativas, no me hagan releer todo eso, no tiene ningún sentido, que lo diga diez veces, está ahí. Sí, Se cumple respecto de la suma, respecto del producto también. Se pueden asociar. Y además, se pueden distribuir. ¿Está bien? El producto respecto de la suma. Después vamos a ver que también se puede distribuir al revés, pero no importa, eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Existe la propiedad distributiva igual que en el, en el álgebra tradicional, sí, es decir, puedo distribuir esta A que está multiplicando a B y a C, sí, y obviamente, si existe la distributiva, también existe el factor común. Es decir, si yo de acá puedo distribuir esta a y llegar a esto, a esta expresión que está de este lado, es lógico que estando en esta expresión, que es la que está escrita acá abajo, pueda volver a la expresión anterior, si no esto no sería una igualdad. ¿Está bien? Esto quiere decir que en la propiedad distributiva no existe el antecedente y el consecuente como si existía en el entonces de la lógica proposicional. Acá eso no sucede. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el álgebra de Boole tiene 12 reglas, algunas son axiomáticas, en realidad no son, no es que son axiomáticas, sino que son simples, no, no hace falta demostrarlas, digamos, eh, porque tienen sentido, digamos, no eh, no son axiomáticas, pero no hace falta operar matemáticamente o booleanamente para demostrarlas. ¿sí? quiero decir, ¿cuánto es a más cero? Es una de las reglas del álgebra de Boole. Es pregunta, ¿cuánto suponen que es A más cero? A. a. No importa cuánto vale A, pero A más cero es A. Eso vale. ¿Sí? Eso en el álgebra tradicional es la ley del elemento neutro, ¿no? El elemento neutro de la suma es el cero, porque vos podés sumar 0 a cualquier elemento en el álgebra tradicional y el resultado sigue siendo el mismo que tenías. Bueno, en el álgebra booleana vale lo mismo. El elemento neutro de la suma es el cero. Yo puedo sumar un 0 todas las veces que quiero, y el resultado sigue siendo A. A más uno es 1. Esto es importantísimo, porque si en algún momento la operatoria te lleva a que un choclazo tremendo está sumado a un 1, todo ese choclazo tremendo ya deja de tener sentido, ¿no? Digo, lo que quiero decir es lo siguiente, a ver... Eh... Supongamos que yo en algún momento estoy operando y llego a algo como a más, perdón, a más, b más, c más, uno, todo esto, no sé, sigo operando, piripipi, opa, sigo operando, piripipi, piripipi, bueno, todo esto es un uno, ya todo este, todo este paréntesis es directamente un 1. Eso es interesante, va, es interesante, es una de las particularidades o de las propiedades de la álgebra booleana. ¿Tiene sentido porque? Y justamente porque hay dos valores probables nada más. ¿Sí? Bien, seguimos. A por cero, cero. A por uno, a el elemento neutro del producto es el 1 igual que en el álgebra tradicional. De la álgebra tradicional a cualquier valor real o, o complejo o si sí, bien digo eh, real o complejo le lo multiplico por uno, como resultado obtengo el mismo valor. ¿sí? Bueno, el elemento neutro también es el mismo. Estas cuatro son bastante obvias, no requieren demasiada explicación, pero a partir de ahora empiezan a aparecer. A más A más A es A. A más A negado. 1. A más A negado es 1, porque si A es 0, A negado es 1. Y si A es 1, A negado es 0. Por lo tanto, A más A negado, alguna de estas dos va a ser 1 seguro, por lo tanto, A más A negado es un 1. ¿Está? Bien, vamos por la regla 6, vamos a la 7. La regla 7 dice que A por A vale... Sí, A, excelente. Si a valía 0, 0 por 0 es 0. Si a valía 1, 1 por 1 es 1. Por lo tanto, siempre vale a. ¿A por negado? 0, tal cual. ¿Sí? Y eso sale de acá, ¿no? Si yo me vengo acá y en lugar de acá hago eh, a por menos a, 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0, entonces es siempre 0. Entonces, A por A negado, decíamos que es cero. ¿A negado dos veces? Otra obviedad, pero es A. A más A por B es igual a A. ¿Por qué? Por eso. Es decir, ahí está la explicación de por qué A más A por B... Espérame un cachito, se me acaba de trabar. Ahí está. A más A por B es igual a A. Fíjense... Yo saco factor común A en esta expresión de 1 más B. Y 1 más B es 1. Esto por esta regla que está acá, por la regla 2. Por lo tanto, A por 1 es A. Por lo tanto, A más A por B es A. Esto es una operación básica de la regla, de la algebra booleana. Bueno, ahí hay una undécima, que es esa que está ahí. A más A negado B es igual a A más B. A más A negado por B da A más B. Y A más B por A más C da A. A más B por C. Eso sería algo así como distribuir la suma en el producto, algo que está recontraprohibidísimo. vamos al revés, ¿no? Es como si yo hubiese sacado suma común en este producto. Algo que está recontraprohibidísimo en el, en el álgebra tradicional, ¿no? Fíjense que si yo estoy acá y distribuyo la suma en este producto, vengo acá. ¿Se entiende lo que lo que estoy diciendo? Es decir, la A que está sumando a B y que está sumando a C es como si yo la distribuyera, eso es solo válido en el álgebra booleana y no es válido en el álgebra tradicional. Es decir, en el álgebra tradicional yo puedo distribuir el producto en una suma. Pero en el álgebra booleana yo puedo distribuir el producto en una suma y también puedo distribuir la suma en un producto. Es decir, estando acá, venir acá. ¿Se entendió? Bien. La 11 y la 12 son tan demostrables como la 10. La 10, con una operación matemática del álgebra booleana, aplicando ni más ni menos que lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? eh, permite expresar, o mejor dicho, demostrar esta expresión. Entonces ahora, lo que yo les propongo es eso que utilizando las reglas de la 1 a la 10, demuestren las reglas 11 y 12 del álgebra de Boole. ¿Salió o no salió lo que había que hacer? Es decir, escribir las expresiones lógicas de las... Eh, el 12 sí, el 11 no. Bueno, a ver. Vamos por el 11 entonces. Primero, ahí está. La, re, la forma de demostrar la regla número 11 sigue un poco la lógica del álgebra booleana desde el, a, desde el punto de vista de que hay que conocer bastante bien eh, justamente la lógica booleana para poder hacer la eh, eh, minimización de ejercicios a expresiones más simples. Fíjense que acá, para llevarte a una expresión más simple, primero pasa por una expresión que es más compleja. Esto es bastante común. La idea, ¿qué es lo que busca? Busca sacarse de encima este anegado. Entonces, dice, bueno, yo tengo esta A, pero por la regla 10, ¿sí? A es igual a A más B. Y si yo sumo A más B, no le estoy cambiando nada. Está claro que sumar este A más B... No le cambia nada al circuito, porque esto... Al circuito, o a la expresión lógica, ¿no? Que para el caso es lo mismo. Porque esto no es ni más ni menos que la representación de la regla 10. Esta. A más A por B es igual a A. Por lo tanto... Si yo me vuelvo acá... ¿Sí? Haber sumado este A por B a esta A no le cambió nada al resultado. Sigue siendo la misma A. Luego... A la expresión resultante, a esta que está acá, le saco factor común B, en lo que está pintado de rojo. Y resulta que, como el factor común es B, acá me queda A más anegado factor de B. Pero A más anegado es 1, por otra regla que está dando vueltas por ahí, que está Ah, perdón, acá no la veía. En el renglón de abajo, que es la regla 6 en la que a más A negado es igual a 1. Por lo tanto, si a 1 la multiplico por b, resulta que todo esto es a más b. Por lo tanto, la regla 11 queda demostrada que a más A negado por b es igual a a más b. Bueno, este es el mecanismo para reducir expresiones utilizando las reglas de Bull. Reconozco que no son simples, pero es el mecanismo utilizado. ¿Sí? En esto no hay ni más ni menos que ponerse a resolver ejercicios de álgebra de Bull. Y ahí está la 12, ¿sí? Bueno, ahí lo que hice fue distribuir, ¿está bien? Los dos paréntesis en la primera regla, nada, en la primera, perdón, en el primer renglón, no es la primera regla, ningún secreto. Una vez que distribuí, A por A es A, por la regla 7, en el segundo, A más AC, todo esto, justamente por la aplicación de la regla 10, es esta A. Y luego hago lo mismo. Este A más BA me lo traigo acá. Y es directamente A, otra vez por aplicación de la regla 10. Y eso demuestra la regla número 12. ¿Sí? Esto resulta interesante y complejo. Además de interesante, en el momento en el que ustedes escriben if. Imagínate que todo esto es un if. ¿Sí? Si pasa esto o esto y esto o esto, podría escribirse directamente como pasa esto o esto y esto. ¿Se entiende? Si hoy es feriado o es lunes y es feriado o tengo clase de sistemas de procesamiento de datos, podría expresarlo como Hoy es feriado o es lunes y tengo clase de sistema de procesamiento de datos. Y todo esto es un 1 porque son todas válidas. ¿Se entendió? Bien, esto es una expresión reducida de esto otro. ¿Sí? Bueno, el párrafo que está ahí abajo cuenta lo que yo ya les había contado, ¿no? Esto de que la regla número 12 es la aplicación de la propiedad distributiva, pero de la suma respecto al producto. Algo que está recontra prohibidísimo, en el álgebra tradicional. Ese párrafo que está ahí abajo no es ni más ni menos que eso. Preguntas. Bien, sigo, si no hay preguntas. Existen dos teoremas, que son dos teoremas que seguro ya vieron en teoría de conjuntos en el álgebra tradicional, que son los teoremas de De Morgan. ¿Recuerdan los teoremas de De Morgan del álgebra de conjuntos? O de la teoría de conjuntos. Ya vieron conjuntos, ¿no? Ok, ¿se acuerdan de los teoremas de De Morgan? ¿Qué decían los teoremas de De Morgan? A ver, alguno que se cope y que no lo esté googleando. Vale, si lo está googleando, googlelo, es lo mismo, pero digo, ¿de qué hablaba? Bueno, los teoremas de De Morgan aplicados a las reglas de del álgebra proposicional... Dice que el complemento de una suma de variables es igual al producto de los complementos de las variables. O sea, es esa expresión que está escrita ahí. sí, A más B, todo negado, es igual a A negado por B negado. ¿Sí? Y después, el complemento, el otro teorema de Morgan dice que el complemento del producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. O sea, que A por B todo negado es igual a A más A negado más B negado. Los teoremas de De Morgan decían que el complemento de la unión era igual a la intersección de los complementos y que el complemento de la intersección era igual a la intersección de, al complemento de las uniones. Perdón, a la unión de los complementos. Es exactamente el mismo teorema o los, los mismos teoremas aplicados a la teoría de conjuntos o aplicados a la álgebra booleana. ¿sí? Es exactamente el mismo teorema porque habla prácticamente de la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, demostrar, el, demostrar los teoremas desde Morgan a través del álgebra booleana es bastante complejo. Lleva bastante tiempo y bastante eh, aplicación lógica, bastante utilización de del álgebra booleana. Pero es muy simple explicarlo desde las tablas de verdad. ¿sí? Esta tabla de verdad es la misma que la que ustedes vieron en la lógica proposicional. ¿sí? Si yo quiero saber cuánto vale A más B, todo negado... Tomo A, tomo B, hago la suma, ojo que esta suma es la suma booleana, no es la suma algebraica, es la OR. Niego todo eso y este es el resultado, por eso está pintado en azul acá. Este es el resultado. Luego, tomo A, la misma de antes, y la complemento. Acá está. Tomo B y la complemento. Y luego calculo el producto de los complementos. Fíjense que el complemento de la suma, que era este resultado, resulta exactamente igual que el producto de los complementos de las dos variables, que es lo que tengo de este lado. Por lo tanto, ¿sí? si esta y esta son iguales, a través de las tablas de verdad, termino demostrando el primer teorema de De Morgan. ¿Está bien? El segundo teorema de De Morgan dice que el producto, o mejor dicho, el complemento de un producto es igual a la suma de los complementos. Y la expresión es prácticamente la misma. ¿sí? Fíjense que el producto de los complementos es la NAND, ¿no? Y el producto de las sumas, eh, perdón, el producto complementado es la NAND, y la, el complemento de la suma es la NOR, ¿no? Esto es una NOR y esto es una NAND. Entonces, a veces la aplicación del teorema de De Morgan nos lleva a la utilización de NAND y NOR. Bien. Por otro, eh, volviendo a lo que estaba diciendo antes, digo, esta expresión, acá está toda desarmada, del mismo modo que la que acabo de contar. Agarro A y B, o tomo A y B, las multiplico, este producto nuevamente es el producto booleano, a pesar de que es igual que el producto algebraico. Este producto es el producto booleano. sí Y es complementado en esta otra tabla que está acá, o mejor dicho, en esta otra columna de la misma tabla, o sea, hice la NAND, tenía la AND, hice la NAND, y luego, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes, complemento las variables y las sumo. Fíjense que la suma de los dos complementos, o sea, la OR, esta suma nuevamente es la suma booleana, no es la suma algebraica, ¿sí? esta es exactamente igual que esta, por lo tanto... Nuevamente, y como en el caso anterior, a partir de la tabla de verdad de estas expresiones, puedo demostrar que esta primera expresión es exactamente la misma que esta segunda expresión. ¿sí? A veces la aplicación de las tablas de verdades es muy útil para demostrarse este tipo de cosas. Inclusive cuando ustedes están resolviendo un ejercicio, un problema, utilizando este tipo de soluciones podés ver si lo que hiciste está bien o está mal. Vos tenías una expresión cualquiera, como por ejemplo la que teníamos antes de la aplicación de la paridad impar, sí, y llegaste a una expresión reducida más sencilla, y si querés comprobar si lo que hiciste está bien, entonces eh, podés hacer esto, es decir, hacer las tablas de verdad de las dos, y con eso llegás a eh, demostrar o descartar o encontrar un error en el caso de que te hayas equivocado. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, les dejo un par de ejercicios para resolver. ¿Cómo? Con aplicación de álgebra booleana. Pónganse la en esto y luego los resolvemos entre todos. Entonces digo, esto que está acá arriba es lo que estoy escribiendo acá, ¿no? Estoy poniendo el menos porque no me deja, porque escribir el complemento con esto es bastante molesto, entonces le pongo un menos adelante. Bien, que por otro lado se está sumando a una segunda expresión que es exactamente igual, ahí exactamente igual, pero con la B no está, que no está negada. ¿Está bien? Esos serían los dos primeros términos, los dos primeros productos. Todo esto yo puedo... Por ejemplo, sacar fa un factor común. ¿Qué factor común? Saco el factor común, esto, con esto, que va a terminar multiplicando a ¿qué cosa? A menos B, más B. ¿Está Bien. yo saqué factor común con todos los anegados. Dice, eso está perfecto, es, una de la, es perfectamente válido. El tema es que hay que ver si eso te reduce, es decir, lo, lo particular de la reducción de, las, de, de encontrar expresiones reducidas o de reducir a expresiones más chicas, es que es encontrar efectivamente expresiones más chicas. Entonces, por ahí resulta que sacar el factor común de todo no te reduce las expresiones. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Esto que está acá se ve, esto que yo acabo de hacer, ¿se entiende? A todos se los pregunto, ¿no? ¿no? Bueno, si esto se entiende, resulta que todo esto ¿cuánto vale? Uno, porque es un número sumado a su número complementado. Es B más B negado. Por lo tanto, eso se transformó en exactamente esto. Entonces, este es un paso intermedio, pero yo desde acá, desde este que está acá, Perdón, eh, quiero abrir. Desde este que está acá, me vine a esta expresión. Estas dos expresiones son iguales, con el paso intermedio de esto que acabo de hacer. Por lo tanto, a todo esto desde acá hasta acá, lo reduje a esto. Esto es una expresión, perdón, esto es una expresión más simple. ¿Se entiende? Esa es una de las posibilidades. Por ejemplo, del mismo modo, yo acá tengo A negado B D y acá tengo A negado B C negado D. Por lo tanto, déjenme ver. Yo puedo hacer, lo voy a copiar de acá o vamos a hacerlo completo. Es A negado es menos A. ¿Sí? Menos A por. B D por D, por D más lo mismo, fíjense que en el cuarto término está exactamente lo mismo, menos A, B y D, pero también está menos, D, menos C, o sea, se negado. Es decir, acá, entre medio de los dos, lo voy a poner acá solo para que esté en el mismo orden que en el ejercicio, obviamente esto es conmutativo y lo puedo poner en cualquier lado, ¿no? Y de todo esto yo puedo sacar todo esto como factor común, porque están los dos. O sea que todo esto es factor común de qué cosa, de 1, todo esto es factor común de qué cosa, de 1 más el menos c. Entiende Esta segunda, esta segunda lo que acabo de hacer. ¿Y todo esto cuánto vale? Y uno, porque uno sumado a cualquier cosa es igual a uno. Por lo tanto, esas dos expresiones se reducen a esto. Ahí. Entonces yo ya tengo, los dos primeros términos los reduje a esta primera expresión. Y los otros dos los reduje a la segunda expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces fíjate que yo la primera expresión la reduje a esto, la segunda la reduje a esto. Acá puedo sacar factor común menos A, sí, como entre este y este, como poder puedo, lo que no sé si me ayuda, porque no me, llevo, no me lleva a una expresión más chica. Después vemos, si nos queda mejor o más chica y sirve, la sacamos. Sigamos, las primeras, con las primeras cuatro operé, ¿qué me queda? abcd que no parece ayudarme en nada, ha negado C, D, a negado, C denegado, C deneg y B negado, C denegado. B negado, C denegado. Bueno, yo puedo agarrar esta con esta que está acá. ¿sí? Esta primera, que es la operatoria de las dos primeras, con esta que está acá, que es A negado, C, D... O sea, tomo esta. Bien, OK. Eh, entonces estábamos en que yo tomaba esta y la quería multiplicar por este que está acá, que es exactamente igual que esto, pero cambiando c. Fíjense que yo tengo mi técnica no es ni más ni menos que buscar ir sacando cosas, ¿no? De todo acá, todo esto, ahora es Posiblemente no sea la mejor de todas, digamos. Normalmente este tipo de cosas admite más de una solución y son válidas. ¿Y esto multiplicado por qué? Y esto va a quedar multiplicado nuevamente por menos C más C. O sea que todo esto que es nuevamente un 1, todo esto de acá. Por lo tanto, esta quinta ya no la tengo más. No tengo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Me está quedando esto, que son las primeras, dos con la quinta. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Si no se entiende, es momento para frenarme. ¿eh? Luego queda esta. Perdón. Esta y luego me queda la que todavía no toque, las que todavía no toqué que es esta A más A más denegado C denegado es denegado por C por denegado bien a ver si acá tengo algo para hacer. Bueno, a ver. No veo demasiado para hacer. En principio podría ser que nos quedemos con esto. C si está solo acá. A ver. A ver. Me queda este como está. Vamos pasando. Este como está. Este queda como está. Y acá me queda más de por qué cosa. Abrimos un corchete. Acá tenemos menos a menos a por eh, b, eh, b, dijimos menos a por b más abc. Ahí. También podría sacar factor común denegado. Vamos a hacerlo, voy a hacer todos los pasos en uno. Este lo voy a volar y voy a poner acá factor común de qué cosa. De esto, que es el que estaba, ¿sí? Podría, ahí. Y este vuela y queda acá un corchete así. así. Entonces, acá tengo un B, un B, pero no no, acá hay algo que hice mal. Ah, no, era este con este. Acá B estaba en las dos, por lo tanto acá podría haber puesto DB. ¿Está bien? Y acá volar B. O sea, acá B también era factor común. No sé si lo ven. A negado más A por C. Ah, esta B tiene que ser mayúscula porque no es una base de datos, esto es así, una B mayúscula. A negado más A por C. A negado más A por C. No es nada. Bueno, y creo que ahí más o menos estaríamos habiendo llegado a una expresión mucho más corta que esta que estaba acá. Esa es la idea. ¿Está bien? Esa es la idea del problema. Minimizo esto, así traten de resolver el que sigue. Los ejemplos más simples como para empezar a agarrarle la mano son los de las 12 reglas, el 11 y el 12. Más simple que eso, no hay. Para eso, para ese tipo de cosas, cuando les queda la duda, está muy bien el Logisim. Miren, se los muestro para que ya les vaya quedando y les queda grabado. Cuando ustedes abren el Logisim, les aparece esto. ¿sí? Esa es la ventana original en la que... Eh, en la que abre el circuito, donde ustedes pueden escribir el circuito a mano, pero vieron que tenía esto de armar una simulación, es decir, hacer el análisis, esto se llama síntesis más que análisis, es decir, hacer el paso opuesto, del, teniendo la expresión, y la parada al circuito. Entonces, te venís al análisis combinacional, le decís cuáles son tus variables de entrada, por ejemplo, A, C y D, te decís cuál es tu variable de salida, no importa cuál es, para nosotros es cualquiera, z, digamos, la variable de salida. Y acá, o bien podés escribir la tabla de verdad, o bien podés escribir la expresión, ¿sí? Para que te devuelva al circuito. Entonces, para escribir la expresión, la expresión que vos tenías era a por c por d, ¿verdad? a... Lo único que es medio, medio molesto, Logicim, es que si acá le pusiste las letras en mayúscula, en la expresión se las tenés que poner en mayúscula. Luego, los productos los toma como paréntesis, es decir, si vos le pones el, el asterisco para multiplicar, o el punto no multiplica, los productos los toma eh, con los paréntesis. Si yo quiero poner A por B por D, tengo que hacer esto. ¿Está bien? Bien, complemento. Y el complemento, el complemento, en realidad yo no lo tengo en mi teclado, en la notebook, a ver si lo puedo encontrar, virgulilla se llamaba, acá está. Es fácil, vos googleás cómo se llama el cosito de la ñ y ahí te aparece cómo se llama. Y además lo puedes usar. Una de estas estaba negada, ¿no? Ahí, S. ¿Está bien? Sí. Ok, así. ¿Está bien? Entonces escribí la expresión así, le das enter o intro, depende del en en el lenguaje que lo tengas. Ahí, esta era tu expresión. ¿sí? Perdón, no le puse nombre, digamos main. Ahí me creó un circuito que cumple con esto. Acá me creó la tabla de verdad que cumple con eso. Y acá me trajo la expresión minimizada. Fíjate que la expresión minimizada es la misma. Vamos, acá lo que hizo es la minimización pero utilizando el método de Carnot, no el método de, este, en lugar de utilizar el método de que estamos viendo nosotros ahora del álgebra booleana, usa el método de Carnot, que es el que vamos a ver en la próxima clase que tengamos para evitar usar el álgebra booleana, pero básicamente llegas exactamente al mismo resultado. Lo que digo es, en la expresión que yo escribí original y en la expresión minimizada no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, quiere decir que esta expresión no se podía minimizar. ¿Se entendió? Bien. Esa es la idea. Trae una respuesta. Vamos a probar. Eh, para ello Vamos a hacer así. Eh, a ver, esperen. Me voy a abrir un... Un eh, Notepad, las plus, plus, uno nuevo. Ahí vamos a bajar este. Esto es, esto es negado. B. B esto era, ha negado. Ah, pero esto no era, esto era el, ahí, ahí, entonces. Control B, control B, anegado C, D. Más. Esta de nuevo, que yo ya sé que está de más, pero ya que estamos, vamos a ponerla para que sea la misma. Ahora viene anegado BD. Anegado B, D. A negado, B, D. Ahora viene otra que es ha negado, B, C negado, D. Ha negado. Acá ponemos, B. opa, que te padres? que te. Ha negado, B, C negado, D. Vimos. Y qué más nos queda. Nos quedan las cuatro sin negar. O sea, A, B, C, D. Eh, D, dijimos, el próximo es A negado CD, o sea que es igual que el primero, muy parecido al menos, pero con la C sin negar, y el último es B negado CD. Entonces me traigo este, me traigo este, acá ponemos B, Estoy haciendo todo esto para no pensar, obvio y inicio, vengo acá, me vengo al, multi, al logisim, le digo multisim porque había otro programa, acá agrego una variable que es la B larga que no la tenía, ¿sí? la salida es está, este está, este lo introduzco para que me lo cambie, creo el circuito, vamos a ponerle el nombre de la, creado, de la autora, No voy a poner el acento solo porque si no me va, no le va a gustar la expresión minimizada es esa o me equivoqué yo cuando hice la expresión, ¿no? a ver veamos la expresión es A negado, C negado, D negado A negado, C negado de nuevo A negado, B, D. A negado, B, C negado, D A, B, C, D A negado, C, D B negado, C, D no, es esta esa es la expresión minimizada más chiquita de todas. ¿Está bien?